Constitución Política de la República de Nicaragua Título 7 Educación y Cultura Capítulo único Artículo 117 La educación es un proceso único, democrático, creativo y participativo que vincula la teoría con la práctica, el trabajo manual con el intelectual y promueve la investigación científica. Se fundamenta en nuestros valores nacionales en el conocimiento de nuestra historia, de la realidad, de la cultura nacional y universal, y en el desarrollo constante de la ciencia y de la técnica, cultiva los valores propios del nuevo nicaragüense, de acuerdo con los principios establecidos en la presente Constitución, cuyo estudio deberá ser promovido.